Como que hay más calidad que tú crees, ¿eh? aquí como que hay más calidad. Más no, no, calidad, que te este sigue? ¡Ay, santísimo! Ay, ahora fue un Muy rico ya. Eso fue un que tiró ahora. Ay, el güero, el bulero, ¡Ay, santísimo! Mi mira uno, no lo lleva. Mira, mira uno. Llevan uno muerto ahí. Ahí santísimo. Otro más. Llevan dos. Dos llevan muchachos ahí. Todas. Uno. Uno va como muerto. ¿Ves cómo van los policías? igual, santísimo. Ay, santísimo Dios. Esto es en agua, mi gente. En vivo aquí. ¿Ya lo sacaron? Dos tigres llevan. ¿Heridos o ¿Eh? Van uno como muerto, ¿eh? Y otro también. ¿Pero heridos ¿sí? estamos. están los No, llevan uno por no lo llevan. Bueno, para arriba. Sí. creo sí. que cuando era de tipo fue que mató a uno de ellos. ¿eh? equipo entró con 38, uno, parece que ya mató a mi ya a... No, a uno de los equipos de 20, de los que están presos. Ahí, mira, mira, mira, mira. Mira, Ay, ay, ay, ay. ¡Vale, ay, ay, ay. un tiro a eso, eh. ay. Ay, mío! Ay, tipo que pone el armado. Cortan ese guaya, con el mismo cortó eso, El mismo ese muere, ese fue un fusil y, y ese no es el fusil que está en el suelo ahí. Sí, sí, sí. Ay, santísimo. Qué Ya. Con el hombro, no puede ir, no con no el hombro. Ahí se fue agarrando no. el pecho. Ahora el pecho Buena. derecho. No, está parado. No, no, está tirado está. ahí. No, no está tirado. No está padre? tirado, pues, va a ir desmayado. No tiene ni piso el tipo. Ya, pero ah, es... pues el tigre es un loco, eh. Está tirado, muerto pues, no, no ahí. Lo tiene no, no no, tienen no, tirado, no. ¿verdad? Pero es bravo ese tipo, loco. Ese tipo que tiene ahí bravo. Es duro. No, es que estaba. Mira, mira eh, eh, primo, eh, primo eh. el primo es más pendejo. Mira el primo corriendo para atrás. Mira, mire. mira el primo como le dio el le dio al alma. Le dio la, la, la, la, el, el, el, el, el cuello, ve Mira cómo va corriendo, mira. No, pero la chica tiene que estar con esto ya. Mira pa, ahí, tú ves igual, ya ve, ve, ve, igual. Pero mira, me dio un tiro, no es no Sí, no, pero el que le dio un tiro a, fue un guaya al otro. Mira, ese mira. también le dien. Mira, por ese coso, eh, sí, ese, eh. vaina, ¿cómo que se llama? ¿Te fijas? Oye, el la guagua. en la guagua siempre. Ah, pues es militar, Rambo. chico. También. El militar es amigo nosotros, eh. Ese es Sí, Ya. Pues. Ese es más psicópata todo todo que se metió. <risa> ¿Y el otro? Mira, ese está ¿no? herido, mira ahí, ese no está herido. ¿Pero? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿Pero fue igual que estaba ahí arriba que le dio el tiro, ¿sí? tirando ¿sí? tiro para abajo? Mira, ese es por los chers negros porque ¿no? le tiró para ¿no? abajo. ¿no? ¿no? ¿Y de por los ¿Por porque tiene chico abajo Ese guardia está más herido, sí, ese. Eso, ¿no? sí, ve. Mira, a ver. Está en el hombro le dieron. hombro. En el hombro, mira, fue ahí, ve. Fue en el hombro, ven ese hombro. No, fue en el derecho, en el derecho. Fue en este lado, en este lado, aquí fue. No, la... no fue en el lado del corazón. Fue en el derecho. Este derecho. Hay uno tirado, muerto, ¿verdad? No, todavía. La... Que no. Come